en la mitad no, es donde se configura y donde miras eh, digamos eh, que tenga lo que necesitas y cuando ya te vas a ir está para el árbol y demás acuérdense siempre dejarla en lo de más arriba que ahí es donde ya queda funcionando ustedes ah, saben porque empieza a echar esta lucecita cuando deja echar la lucecita ah, ya es porque va a empezar a tomar las fotos ah, automáticamente Mira, lo primero que hay que anotar es que número, número de cámara okay. Listo, número y cuál es cámara? el número de la cámara? Los oh, últimos este cuatro números. Eh, exactamente. Sí. ¿Qué sigue? La fecha, fecha, de, inicio. fecha, de, inicio. fecha de inicio. se debe anotar fecha de la fecha de, en de la que ustedes van y colocan la, la cámara. Uh -huh. Y después... Sí, hora de inicio. Exacto. La hora lo más exacto que se pueda. O sea, que, que tienen en el reloj 618, entonces anotan 618. Foto de inicio es el primer numerito que aparece en la pantalla. ¿Cuántas fotos lleva tomada la no, cámara? Cero, cero. ¿Cuántas fotos le caben a la cámara? 3453. Sí, Exacto. Ya tan, tan pronto la tenemos programada, la prendemos, que es con el botoncito arriba. Uh -huh. Y ya cerramos. Y fíjense la en qué botón bombillo rojo. Uh -huh. Uh -huh. Tan pronto es deja de salir empezar, el bombillo la foto, rojo. La cámara comienza. Pero al principio, cuando Bueno, entonces la primera observación es que busquen el palo que esté como lo más.. Lo más recto, más parado, porque si ustedes la amarran a esta, la cámara nos queda así. Sí. este está como más recto, entonces este podría ser el, el indicado. ¿A qué altura se pone la cámara? A la altura de la rodilla. Pero más o menos, más o menos, es a la altura de la bota. Ustedes siempre van con bota, ¿cierto? Con bota pantanera. Hasta donde llega la caña de la bota, ahí ustedes ponen la, la cámara. Si las pueden dejar un poquito más abajo de la, de la caña de la bota, Ajá, mejor. Ahora, ¿cómo se amarra Exacto. Si la amarra así, le va a quedar como sueca. Como si la pasa por un solo palo, ya mejor. Sí. La correa siempre tiene que ir por debajo de la cama. O por encima. O por encima de la cámara, se la amarran al, al palo, le pasan varias vueltas hasta que ya que mm. se le da las vueltas ¿Qué lado está mirando ese lente? Está mirando muy para arriba, muy sí, para muy abajo, para arriba. entonces hay que como que como que bajarle. Mm -hmm. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Eso. Entonces ahí le puedes meter detrás Acá un palito, por ejemplo. Una cunita para que Entonces, mientras un monitor está colocando la cámara.. El otro monitor se hace al frente y le dice, no vea, quedó muy arriba, entonces bájela, quedó muy chueca como vela. Y el otro.